Mi nombre es Alina Francisconi, soy directora del programa de Gerenciamiento y Liderazgo. Este año se va a desarrollar la octava edición de un programa anual de formación que se denomina Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano. Este programa anual de formación plantea pensar a las personas como el centro de las organizaciones y a partir de sus capacidades y de sus potencialidades proyectar a esas organizaciones de una mejor manera en el medio. Además de contemplar a las personas como el centro de las organizaciones, se busca articular equipos de trabajo autodirigidos, equipos de trabajo que puedan trabajar a través de proyectos y que los líderes que naturalmente haya en ellos puedan desarrollarse. De ese modo, gerenciar y liderar el talento humano no significa solo dirigir tradicionalmente equipos de trabajo como podemos pensarlo, sino, en primer término, gerenciar y liderar las propias capacidades. Este programa tiene más de 150 egresados en sus ediciones anteriores. Vamos a compartir con ustedes algunos testimonios de ellos. Es interesante del posgrado que se brinda no solamente a profesionales, sino también a empleados que tengan personal a su cargo. A lo largo de las clases todos vamos compartiendo experiencias personales, lo cual nos ayuda a enriquecer muchísimo la calidad del posgrado. En este posgrado, acompañados de profesionales de gran prestigio y a través de las clases que fueron siempre dinámicas, trabajamos con herramientas relacionadas a la comunicación, la escucha, las dinámicas de grupo, programación neurolingüística eh, y comunicación, que no solamente eh, me sirvieron de herramientas para el desarrollo en mi vida profesional, sino que también me sirvieron para el desarrollo en mi vida cotidiana, en el día a día, poder aplicarlo.